Instrucciones para subir una escalera en pandemia, una versión de Julio Cortázar. El cuento Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar nos invita a evitar las escaleras, correr por las escaleras, inventar maneras nuevas de subir o bajar las escaleras. Podemos incluso inventar un juego con algo que no sean escaleras. Hoy vamos a compartir este cuento que también es una invitación a jugar en nuestros entornos más cercanos, para que cuando salgamos de nuevo, juguemos mucho más. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado, resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero gamuza, y que salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. ...los primeros peldaños son siempre los más difíciles... ...hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie... ...hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño... ...basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Nos preguntamos entonces, ¿de qué otras maneras podemos mover nuestros cuerpos? ¿Cómo los mueven ustedes?